Gracias, es sí, que me te me, estamos dando seguimiento, me, me, me sí. seguimiento. Ya, ya veo que sí, gracias Francia Amado, y a todo el equipo de producción Miren, los viernes eh, de ahora en adelante eh, Israel, y ayúdame a, a cumplir con eso Tú no vas a hablar No, los viernes voy a hablar solamente de tecnología y ciencia ¿Cómo? Vamos a hablar solamente aquí de ciencia eh, Estudios ¿Cómo? científicos y todo lo demás eh, Y hoy, por ser el inicio, yo quiero hablar de uno que yo entiendo que aplicamos y que funcionó eh, desde el punto de vista de la sociología. Miren, Michel Foucault es un sociólogo ah. francés, a Francia le gusta mucho. Ah. Él habla de lo que es la biopolítica, es el control en sentido estricto o general, como usted quiera entenderlo, es el control que ejerce el Estado sobre sus ciudadanos. ¿Verdad? Eh, por eso existen escuelas, por eso usted tiene que hacer fila cada, cada vez que va de un lugar a otro y así sucesivamente. Esa biopolítica es la que el Estado dominicano, de acuerdo al planteamiento de Foucault, debe utilizar para sus ciudadanos. Miren, yo hace tiempo que vengo planteando que la lucha contra la criminalidad debe iniciar desde el fondo, debe iniciar desde el inicio, debe iniciar desde la comunidad, desde el barrio y desde ahí hacia afuera. Nosotros hace muchos años pusimos en práctica un plan piloto, si se quiere, y voy a, a, a retomar lo de la comunidad, porque ahí fue que nosotros hicimos todos mm. nuestros experimentos, y nosotros entendemos que funcionó. Vamos a explicarlo. La comunidad, primero, se llama el aguacate de San Francisco de Macorís, primero, no la conocía nadie. Sus comunitarios estaban dispersos en el sentido estricto de que, de que, de que no se notaba unas figuras principales eh, y, no, y no se desarrollaba liderazgo en sentido general. Comenzamos a trabajar en esa comunidad y a proyectar lo que esa comunidad hacía, su cultura, a motivar a la gente a realizar actividades culturales, deportivas, y la comunidad creció. Su gente comenzó a cambiar el modo de pensar. ¿Qué hicimos? Primero comenzamos a aglutinar la juventud. Oiga esto, oiga esto. Primero aglutinamos la juventud, los organizamos en torno a una organización juvenil que se llamaba Grupo Juvenil Leocadio Molina. Y desde ahí íbamos trabajando en la formación de esos jóvenes. Pero dentro de esa organización, que, se, que eso constituía una especie de control de la juventud, porque ahí podíamos nosotros reunirlos, eh, observarlos, estudiarlos de manera particular a cada uno de ellos y crear perfiles. Pues miren, en eso yo estaba un poco más joven cuando eso, ¿verdad? Y no tenía la experiencia eh, que tengo en el día de hoy. Nosotros identificamos varios perfiles que desde nuestro punto de vista eran perfiles de riesgo a convertirse o a ser tendente a convertirse en delincuentes a futuro. Algunos de ellos eran depresivos, incluso uno de ellos, él se va a reír cuando escuche este comentario, no, se, no le gustaba que le celebraran los cumpleaños. ¿Tú sabes por qué? Porque él era pequeño. Y eso lo que causaba a él un estrés, el hecho de que él era pequeño, que no era del tamaño de los otros y se sentía mal. Óyeme, no hablaba con nadie. Y en ese grupo lo reformamos, lo trabajamos y él tenía tanta participación en, dentro del grupo. El chaparroncito. era que se, que se convirtió en un líder. Se convirtió en un líder. Así muchísimos jóvenes que prácticamente ni hablaban, los fuimos convirtiendo en líderes. Que hoy están ahí, la mayoría de ellos profesionales. Entonces... Oiga esto. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Identificábamos los perfiles. Ese era el pitufo gruñón. No, él no era gruñón. Él era muy, él, él, porque él era, era muy tranquilo, muy depresivo. Pero luego y comprendió convertimos su calidad de vida en, en, en un en ciudadano funcional. Activo. Muy activo. Muy okay. activo. Incluso, Superó. Hasta con discurso y todo. Porque esa era, una, esa era una de las metodologías. Tenían que participar en las actividades. Tenían que tener principalía. Tenían que hablar frente okay. a público, a, a masa. Y entonces eso lo motivaba ellos a, a, a, no, no. A, a esforzarse. Ahí Cuando tú tocas Foucault en, la, en el origen de, la, de su filosofía, eh, la sociedad disciplinaria es precisamente la, la conducta a, a, a dirigir a las, al ciudadano por parte del Estado, es llevarlo a un, a un contexto de disciplina eh, eh, en todo. Miren, ¿qué nosotros hacíamos entonces con los perfiles de riesgo violentos? Oigan esto, los perfiles de riesgo violento, entonces esa violencia que ellos traían desde su hogar, desde su entorno, la canalizamos a través del deporte. Y por eso en la comunidad, ahora ellos me van a entender lo que yo decía aquel entonces, por eso en la comunidad se crearon equipos de baloncesto, se crearon equipos de softball y se crearon equipos de béisbol infantil porque trabajamos también en la niñez. Y hoy están sus frutos ahí, porque hay gente que es, óigame bien, Está demostrado científicamente que hay gente que delinque porque eso lo, lo trajo en los genes. Hay gente que son malos por naturaleza, que, que, que, se, que se deleitan en la maldad. Son lo que, a, a lo que se le llama sádico, es una conducta ¿m? y es una enfermedad. Igual que los masoquistas, que le gusta que ser golpeado, también es, un, es, una, es una patología. Ok, un momentito, vamos.